Y miren lo que pidió la Maris, ya la Maris ya tiró la toalla, ya pidió pan tostado, enseñanles Maris, enseñanles porque no miento, pan tostado con mermelada, sándwich de mermelada Ajá. y un omelette. Buenos días. Buenos días desde el hotel, el hotel Staywell de Nueva Delhi. Ya eh, estamos aquí para desayunar, ¿listo? En el restaurante del hotel está asegurada. Eh, y bueno, estamos otras olvitos, aquí no hay buffet, eh, esa es la carta. Y ya pedimos el este, cápara para traer la, la comida. Y miren lo que pidió la Maris, ya la Maris ya tiró la toalla. Ya pidió pan tostado. enseñarles Marisa, enseñarles porque no miento. Pan tostado con mermelada. Sándwich de mermelada. Ajá. Y un omelette. Ella ya tiró la toalla y un juguito. Y yo lo que pedí yo sí pedí un desayuno Ajá. típico de India. Esto que se llama Patek. Patek. Patek. Ahorita les digo cómo se llama eso. Eso se llama.. Stuff Paranta eso se llama así Ese es el que pedí yo Stuff Paranta Pickle tea Y por banjai, Ay, no sé qué sea Y la Maris pidió el American Breakfast Pan tostado y omelette Y adicional nos van, bueno, nos van, Esto incluye café Nos van a entrar el café o té Yo pedí café Maris también pido café Pero yo adicional pedí un Banana lassi, Así se llamaba Dije, ah, Banana lassi Y acabo de tener una regresión Dudísima. Esto sabe a lo que me daban de desayunar cuando me iba a la primaria la jefa. Sabe eso. Es licuado. Vi licuado de plátano. Mm, pero estuvo rico. Está rico. Y pues sí. Sí tuve la reacción. Eso estuvo padre. Pues déjenme decirles que sí está rico. eh Sí está muy bueno. Tiene como sus verduritas adentro. Tiene un ligero saborcito así picosón. Este es... Como una especie entre yogur, crema uh -huh. y este ya es el cafecito ya lo trajeron cabe mencionar que este desayuno, así como lo ven cuesta 100 rupias, más o menos 25 o 30 pesitos con todo el café, la cremita esta y las, estas, estas cosas que ya les di el nombre la verdad es que sí sí está bueno vale la pena, por 100 rupias está muy bien y aparte pedí el, el banana lassi el banana lassi costó 40 rupias más Sí, es un Ok, adiós